¡Hola gente! Espero que estén muy bien el día de hoy, porque hoy les voy a explicar un tema que ha sido últimamente muy relevante. Y sí, así es, es Corea. Ya sea por su música, por su comida, sus tradiciones, etc. Y todo esto te lo explicaré en el canal de Infopolitics. Aquí básicamente te voy a explicar lo que pasa alrededor del mundo. Claro, si es que te gusta mi contenido, te invito a suscribirte a mi canal. Pero dejémonos de entretenernos y empecemos con el tema. Fue aquí cuando comenzó la guerra. El 25 de julio de 1950, hubo un conflicto bélico entre 135.000 soldados por el ejército de Estados Unidos. Lanzaron un ataque a través del paralelo 38 que divide Corea del Norte y Corea del Sur en un intento de hacerse con el control total de la península coreana. También consistía esta guerra en que Norcorea, con el apoyo de la Unión Soviética y China, invadieron el sur provocando que se devastara el país. Y bueno, eso prácticamente fue un breve resumen. De acerca de lo que fue la guerra de Corea Ahora prácticamente les voy a contar lo que viene siendo las tradiciones La tecnología de ahora que está en Corea Me refiero a que han habido muchos avances tecnológicos en lo que viene siendo Corea Y les voy a explicar el motivo de por qué está de moda pero como no me da tiempo, tendré que explicar eso en la segunda parte del video. Entonces, dejen sus comentarios y denle like al video para hacer la segunda parte. Gracias por quedarse hasta aquí y me despido. Adiós.